tardes, los saludamos desde Enlace Noticias, con información importante iniciamos con titulares. Mucha atención que en el municipio de Aguachica fue atacada la base militar de esa municipalidad. Autoridades anuncian que serían 18 personas lesionadas y una fallecida. Hurto a hermano armada en la calle 49 Barranco Bermeja, el ladrón huyó y realizó varios disparos al aire. La Policía Nacional invita a los jóvenes del distrito para pertenecer en la incorporación como bachiller. La CAS lleva a cabo recuperación ambiental en el Magdalena Medio con el objetivo de proteger el manatí antillano. Y en los deportes, el Club Talentos se prepara a participar en torneos nacionales. Y al cierre, conozca los relatos de Benito Guerra a través de un documental que será proyectado el día sábado en el lugar conocido como La Cotorra. Con el patrocinio de Producto Las Delicias. Felicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos Enlace Noticias. Un ataque a base militar de Aguachica deja 20 heridos. Según información, las autoridades hasta el momento van 18 personas lesionadas y una fallecida. En las últimas horas y en hechos que son materia de investigación fue atacada la base militar del batallón infantería número 14 Capitán Antonio Ricaurte ubicada sobre la vía que conduce al municipio de Aguachica Cesar. De acuerdo con las primeras informaciones de las autoridades se escucharon cuatro detonaciones en la base, al parecer por ataque con granadas. Hasta el momento dos militares tienen heridas de consideración por lo que tuvieron que ser remitidos hacia el hospital de Aguachica. Que en dos hechos terroristas las tropas de la segunda división fueron atacadas en la noche anterior por terroristas del grupo ELN. En un primer evento, en la base militar de 27, que es orgánica del Batallón de Infantería Ricaute, en el municipio de Aguachica, Cesar, donde fueron impactados con artefactos explosivos improvisados, dos alojamientos de tropa. En, esto, en este hecho, desafortunadamente, tenemos 20 nuestros hombres heridos, dos de estos de gravedad, los cuales han sido atendidos en el municipio de Aguachica Y posteriormente van a ser evacuados a hospitales de, de mayor nivel Y los demás 18 hombres ya fueron atendidos por personal médico Están fuera de peligro con algunas heridas leves En el segundo hecho desafortunado de ataque terrorista Sobre el municipio de Ocaña Donde está acantonado el batallón de infantería Santander Ahí fueron atacados mediante una volqueta La cual tenía varias bocas de fuego de artefactos explosivos improvisados. Algunos de estos artefactos caen dentro de las instalaciones militares causando la herida de uno de nuestros suboficiales y algunos daños eh, materiales en la infraestructura especialmente en las casas fiscales y otros cerca a uno de los casinos. Según información de las autoridades, en esta zona delinquen los grupos armados organizados LN, Clan de Golfo y Grupo Armado Organizado Residual, Estructura 33. El, la, el Ejército Nacional y específicamente la Segunda División del Ejército rechaza estos actos terroristas, cobardes y violadores de todos los derechos humanos y derechos internacionales y humanitarios que bandidos del ELN han desarrollado contra las tropas de la Segunda División. Los seguiremos combatiendo en las áreas bases que tienen estos bandidos para neutralizarlos y como una deuda de honor poder a buen recaudo estos terroristas del grupo ELN. El Ejército Nacional rechaza este ataque indiscriminado con métodos y medios prohibidos que ponen en riesgo no solo la integridad de los soldados, sino también de las familias y población civil aledaña al sector, convirtiéndose en una clara violación a los derechos humanos y transgresión a la disposición del derecho internacional humanitario. En la noche del miércoles se presentó un hurto a mano armada en la calle 49 de Barranca Bermeja. El ladrón huyó realizando disparos al aire. Dos mujeres que se encontraban departiendo en la calle 49 de Barranca Bermeja denunciaron que fueron amedrantadas por un hombre que las amenazó con un arma traumática. Según el relato de una de las afectadas, ella salía del trabajo y se encontraba en una motocicleta dialogando con su compañera cuando llegó el hombre y le hurtó el celular. No, pues estábamos ahí paradas y el tipo se acercó, eh, un tipo con buzo color como mostaza, con gorra, no traía casco y sacó así al aire libre una pistola, como que el armó no sé, y le puso la pistola prácticamente en la cabeza y le dijo déme el celular. En ese momento pues yo salí corriendo casi a la mitad de la calle y empecé a gritar ladrón, ladrón y pues eh, la gente pues empezó a perseguirlo. El llamado de la ciudadanía a las autoridades es para que haga presencia en las diferentes zonas de Barranca Bermeja. Pues un poco más de control, cómo puede andar la gente en Barranca Bermeja sin casco, a la luz del día, eh, con armas, o sea, qué inseguridad de verdad. Ante este hecho se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional frente a los robos ocurridos en las últimas horas en el distrito del Puerto Petrolero. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa, agenda tu cita. www.chrome.com.com La CAS lleva a cabo recuperación ambiental en el Magdalena Medio, esto con el objetivo de proteger al manatí antillano. El director de la CAS de Santander dio a conocer que en el Mandalena Medio se llevó a cabo un pacto nacional por la educación ambiental con el objetivo de recuperar la ciénaga, el manatí antillano y otras especies de conservación. Para nosotros como Corporación Autónoma Regional de Santander, teniendo 74 de los 87 municipios como jurisdicción y sobre todo ese bello valle del Magdalena Medio en donde nos asiste siempre una presencia permanente, acabamos precisamente de terminar una limpieza en una de las ciénagas eh, de la mano también con las comunidades del municipio de Sabana de Torres y Puerto Wilches, esperamos este año 2022 seguir haciendo un trabajo mancomunado también con actores fundamentales para la protección del manatí, precisamente que ha sido uno de los temas que se ha convertido en bandera para la recuperación de las ciénagas, para la recuperación de los humedales que hay en este valle en Magdalena y eso se hace precisamente con educación ambiental. Se espera que a través de este pacto se pueda realizar la conservación en el Magdalena Medio a través de los diferentes actores ambientales con el fin de proteger y cuidar la fauna y la flora en la región. Conozca el más reciente reporte del comportamiento de la pandemia en Barranca Bermeja. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este miércoles 27 de enero se reportó el fallecimiento de una persona a causa del COVID-19.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 Continuando en Enlace Noticias, todos los hombres y mujeres que quieran definir su situación militar como auxiliar de policía podrán hacerlo en Barranca Bermeca. El representante de la Policía Nacional explica para participar de esta jornada. Bueno, queremos invitar a todos los jóvenes de la región del Magdalena Medio, que tengan entre 18 y 23 años de edad, que quieran pertenecer a la Policía Nacional, al grupo de auxiliares de la institución, para que participen en la convocatoria que tenemos abierta. Una posibilidad que les va a permitir vivir la experiencia de prestar el servicio en la institución y de proyectarse en su carrera a futuro como profesionales. Los beneficios para los jóvenes que se animen a participar en la convocatoria son recibir el pago de una bonificación mensual, recibir alimentación, servicios médicos y odontológicos, toda la dotación de uniformes. Igualmente obtendrán la libreta militar de primera clase y beneficiarse de la carpeta gratis para hacer el proceso de selección y matrícula a cero costo gracias a la Ley 2179 que firmó el, el Gobierno Nacional para continuar la carrera como patrulleros de la Policía. Se pueden acercar a las instalaciones de cualquier estación de policía aquí en Barranca Bermeja en el comando del barrio El Parnaso, calle 67, número 2408, o pueden comunicarse a los teléfonos WhatsApp 315, 697-3406 o llamadas al 321-261-0775 En Facebook encuentran esta información como Incorporación Policía Nacional Región 5 José Alfredo Marín es candidato por el Partido Conservador Hoy llega a las instalaciones de Enlace Televisión para dar a conocer a la comunidad del por qué quiere ser senador de la República José Alfredo Marín, un amante del campo y candidato por el Partido Conservador, llegó hasta las instalaciones de Enlace Televisión, donde contó su trayectoria pública en Santander. Yo me crié en el barrio La Cumbre, en Provincia Blanca, en el municipio de Dulce de Colombia. Desde allí, muy joven, eh, inicié, digamos, al lado de mi papá, porque mi papá fue un hombre que desempeñó también labor en el sector eh, del comercio, pero también fue concejal del municipio de Florialanca en el Partido Conservador muchos varios periodos, fue diputado del departamento, fue representante a la Cámara y desde ahí pienso que inició la labor prácticamente el, de, de, del trabajo político, siempre sirviendo a los demás, siempre viendo la vida como el servicio social. Hoy viene por las tierras Bermejas para anunciar sus proyectos al Senado, uno de ellos es su preocupación por las vías terciarias en áreas de zona rural. Es que tenemos que trabajar por las vías terciarias porque siempre eh, se, se, se tiene uno saber qué recursos se pueden traer a cada municipio pero no hay algo establecido que se diga, por ejemplo, como un programa que hay Colombia Rural, en donde anualmente los municipios tienen un presupuesto establecido para Placa Ya un ejemplo, la idea es poder tener una ley de la República que todos los años se tenga una, una caja, un recurso permanente para poder hacer mantenimiento, para poder arreglar las vías de, del país, porque el, ese es, digamos, el desarrollo del campo de Colombia. Hoy inaugurará su sede política en Barranco Bermeja, exactamente en la calle 50 del barrio Colombia. Hoy estaremos en Barranca Bermeja inaugurando nuestra sede, convocamos desde ya a todos los amigos, a las personas que quieran acompañarnos, que quieran sumarse a este gran proyecto. Hoy, como yo siempre lo he dicho, esto ya no es de partido, la pobreza no tiene color político. Yo tengo amigos de diferentes vertientes eh, e ideologías políticas que nos quieren acompañar y hoy siendo esa gran invitación para que nos acompañen. Le preguntamos sobre su visión en el futuro de Barranca Bermeja como distrito y esto fue lo que nos respondió. Barranca Bermeja se puede convertir prácticamente en un futuro, estamos hablando de 5 días, años, que sea un epicentro, así como habla la capital turística de Santander, que es San Gil, donde hay canotaje, donde hay, pero es que ellos no tienen los lagos que tenemos nosotros acá, no tienen esos embalses y lo que le digo, hay que articular prácticamente Topocoro con Barranca Bermeja, con las ciénagas, el tema de hotelería, que eso va a ser fundamental, generación de empleo y el turismo acá para que, y bueno, toda la belleza que hay, las mujeres muy lindas de Barranca Bermeja. Hoy Marín, por el Partido Conservador, quiere llegar al Senado. Conozca lo más leído en la página web de Enlace Televisión, la información la tiene la periodista Ivonne Martínez. Buenas tardes, vamos a hablar de lo más leído en nuestra página web www.enlacetelevisión.co Continúa siendo tendencia en Barranca Bermeja el COVID-19, esto luego que el 25 de enero fueran notificados cuatro personas que fallecieron debido a esta enfermedad. Las autoridades de salud continúan haciendo el llamado a la ciudadanía para que acudan a los puestos de vacunación y continúen con el autocuidado. Veamos algunos de los comentarios en nuestras redes sociales. Luz Estela Sánchez. Las personas que están muriendo son las que no tienen la vacuna. André Forero. vacúnense, Que igual toca seguirse cuidando del virus. Y ahora asumen que no saben qué se inyectan. Porque contra el COVID no es que funcione mucho. Dilia Giraldo. Ese negocio es muy rentable, ya nadie muere de otra enfermedad sino solo de COVID. En Santander sigue siendo tendencia el tema de Comeba EPS, luego de que la gobernación hiciera un llamado a las entidades prestadoras de salud para que siguieran atendiendo a los usuarios, quienes el próximo 31 de enero deberán ser trasladados a otras EPS. A nivel nacional continúa siendo tendencia que una mujer indígena en Vera y su niña de un año fallecieron al ser embestidas por un camión de basura. Posteriormente, el conductor de este vehículo fue linchado por miembros de la comunidad y falleció en un centro asistencial. Estas y otras noticias a nivel nacional, regional y por supuesto local, puede leerlas a través de nuestra página www.enlazatelevisión.co y así estar más informado.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 Y en información deportiva, el Club Talento se prepara para participar en torneos nacionales. A ver, primero dándole gracias a Dios eh, por volver a esto y manejando la pandemia adecuada que estamos preparándonos para los torneos nacionales sub-17 y sub-20. Sé que lo vamos a, a cumplir y nuestra idea no es participar no competir, de dejarlo en alto el nombre de Barranca Hermea en cuanto a la disciplina del fútbol. Nosotros estamos trabajando lunes, miércoles y viernes de 6 de la mañana a 8 en la cancha Cotraeco, para los que estudian de, de jornada de tarde. Y los que estudian la jornada de la mañana estamos los martes, miércoles y jueves, aquí en esta cancha La Libertad, de 3 a 5. Estamos trabajando con la 15, 17 y 20. Estamos próximos a montar la 13 y nuestra idea es ir como que creyendo más en los niños en formación. Nosotros es siempre invitar de la mejor manera haciendo fútbol a todo el que crea que puede cumplir su sueño aquí en Talentos. Somos un club muy bien organizado, con una fe inmensa en Dios y en que podemos manejar los sueños de los muchachos en la medida que ellos tengan el mismo compromiso.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 el amor por el deporte, sea béisbol, sea fútbol, cualquier deporte bueno, los enseña a ser disciplinados. Con esa información hacemos una pausa, ya volvemos.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 que hay que dejarle a las nuevas generaciones. Seguramente este producto y muchos más serán guardados en la historia de Barranca Bermeja para que usted pueda conocer los relatos del puerto petrolero. Hasta aquí la información más importante de Barranca Bermeja y la región, esto es enlace, noticias, lo que usted quiere ver.